¿Cómo nos protegemos del coronavirus? Hay varias cosas en las que debemos pensar para protegernos del coronavirus. Un hecho importante es que las personas pueden infectarse con este virus y no enfermarse, pero aún así propagar el virus a otras personas. La forma más importante de protegernos es mantenernos lejos de los demás, al menos dos metros o 6 pies de distancia. Esto se debe a que gotas diminutas salen de nuestra nariz y boca cuando hablamos e incluso cuando respiramos. Y cuando otras personas respiran estas gotas, se infectarán si tenemos el coronavirus. Otra medida importante es llevar una máscara o una bufanda sobre la nariz y boca. Esto nos ayudará a respirar menos de estas gotas que contienen el coronavirus. Es importante saber que una vez que la bufanda o máscara está mojada, ya no es útil. Usar gafas de sol o cualquier otro tipo de anteojos para proteger nuestros ojos de estas gotas es útil y recomendado. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón o desinfectar nuestras manos con el alcohol etílico al 70% antes de ponernos nuestra bufanda o máscara. Y también después de quitárnosla, debemos de lavarnos las manos con agua y jabón. Esto se debe a que podríamos tener el virus en nuestras manos, el cual no queremos poner en nuestra cara mientras nos ponemos o quitamos la bufanda. Cuando nuestra máscara o bufanda está húmeda o mojada, podemos colocarla en un lugar seco donde no la toquemos para nada y después de una semana, el virus que podría estar en la bufanda o máscara estará muerto. O simplemente podemos optar por lavarla con mucho detergente de inmediato una vez que nos la quitemos. Debido a que no podemos estar respirando gotas que contienen el coronavirus de otra persona, es mejor no salir a lugares donde podríamos acercarnos a otra persona y respirar estas gotas. Si estamos afuera, y a dos metros o seis pies de distancia de cualquier otra persona en todo momento y llevamos una bufanda o máscara, nos puede ser muy bueno para nosotros y nuestra salud mental, así como salir a caminar al aire fresco. Pero si no podemos evitar el estar cerca de otras personas en la calle, es mejor permanecer adentro de nuestros hogares. Para evitar introducir el virus en nuestros ojos, nariz y boca, podemos tratar de no tocarnos la cara. Debemos evitar compartir comidas o bebidas con otras personas. Asimismo, debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y con jabón. Si nos enjabonamos dos veces, nos lavamos durante los 20 segundos que se nos recomienda. El lavarse la mano con agua y con jabón es lo ideal, pero el desinfectante de manos con alcohol etílico al 70% también funciona hasta cierto punto. Debemos tratar de evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca. Podemos mantenernos alejados de lugares donde otras personas podrían toser o estornudar sobre nosotros. Para proteger a los demás y que no se infecten con un virus que podríamos tener, ya sea un resfriado o gripe, podemos toser o estornudar en la parte interior del codo y no en las manos. Así, <coughs> debemos tirar los pañuelos desechables que usamos de inmediato. También debemos lavarnos muchas veces las manos con agua y con jabón. Usar una, una bufanda o máscara puede proteger a otras personas hasta cierto punto de nuestras gotas que exhalamos mientras hablamos o respiramos. Si no nos infectamos, no, no propagaremos el virus a otros seres queridos. Protegernos a nosotros mismos es la mejor manera de proteger a los demás. Se siente extraño, pero en este momento mantenerse lejos de los demás es la mejor manera de, prote de protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos.